Este año trajimos un nuevo modelo, es un nuevo diseño, un estilo más cerrado, aparte de eso pues también decoramos eh, máscaras en Shakira, todo el tema de dibujetería como manillas, collares, gargantas, mochilas en Shakira, sin perder nuestra esencia. Tenemos toda una colección eh, muy amplia en la cual hemos aplicado barniz de pasto o resina de Mopa Mopa y tamo, que es tallo de trigo, sobre metal. Que eso es una novedad para la técnica, es una investigación y un trabajo que hemos hecho a conciencia el último año para traer Exportesanías. Son un sinnúmero de trabajos y arte manual que, que refleja esa riqueza cultural y esa diversidad que representa nuestro país. Es una super plataforma que permite a marcas 100% colombianas presentar sus productos y todo su concepto. Bienvenidos todos a Exportesanías desde el 4 al 17 de diciembre acá en Corferias.